Bien, lo primero que haremos con el juego de arcano es quitar el spray que viene por defecto, que es el del gato. Y vamos a añadir un nuevo spray, nos venimos a la parte de abajo y decimos que queremos dibujar el spray. El spray sale en blanco, no tendrá el nombre que queremos, vamos a llamarlo por ejemplo paleta, hay que lo llamar raqueta o de otra manera. Y vamos a venirnos a la zona de dibujo. Eh, la paleta es un rectángulo, por lo tanto vamos a coger aquí la herramienta de rectángulo, aquí cogeríamos el color de fondo que deseamos para el rectángulo, vamos a elegir un color clarito porque luego voy a poner un color oscuro de fondo y en esta parte de aquí lo que hacemos es elegir el color que queremos del contorno. Si le damos a esta barra roja el contorno queda invisible, transparente, más que invisible. Y el valor 4 es el grueso del contorno. Voy a darle un, un color con un valor 5, por ejemplo, 6, para que se vea lo que estoy hablando. Tengo el rectángulo y lo dibujo. Una de las cosas en las que me gusta incidir es en este punto central que tenemos en esta pantalla. Este punto central es el centro del objeto y el eje de giro. Es importante porque algunos objetos se giran y si las dibujamos aquí arriba, por ejemplo, cuando hace un giro, lo que va a hacer es colocarse aquí abajo. Entonces esto en la pantalla de juego hace un movimiento muy raro. Luego intentaré hacerlo adrede con la pelota para que se vea lo que estoy explicando. Para dibujar el rectángulo si hago clic aquí, arrastro, dejando el centro del que me acabo de referir en el medio. Esta puede ser mi paleta, quizá un poco, no es muy larga, pero no me importa. Queda ahora aquí dibujada. Esta es la parte que se ve el color eh, de negro grueso que elegí el 6 si quiero eh, eliminarla o quiero dar un paso atrás tengo el botón este de aquí deshacer si me arrepiento de algo puedo dar un paso atrás o un paso adelante en rehacer entonces si yo voy haciendo un dibujo y me equivoco en algo puedo ir dando pasitos atrás o hacia adelante voy a corregir por ejemplo el, el contorno que lo quería transparente y por lo tanto lo que voy a hacer es lo elimino, es transparente, y aquí aparece como que ha desaparecido el contorno. También tengo estos botoncitos de aquí, estos circulitos que me permiten hacer la paleta un poquito más alargada o un poquito más chata. Bien, eh, y la, la voy a colocar. Para poder moverla siempre es mejor elegir esta flecha que se llama el selector que lo que me permite es también cambiar el tamaño o cambiar la posición. Si aquí estaba el centro, lo coloco aquí y aquí está la paleta centradita. ¿Ok? Ya he dibujado mi paleta. Se me hizo un poquito larga. Tampoco importa mucho que sea muy larga porque siempre podré aquí, en la talla, la podré cambiar. En vez de 100, siempre viene 100 por defecto, la puedo bajar, por ejemplo, a 80 y entonces me cambia el tamaño un poquito. ¿Mm? No sé si se ha apreciado, pero cambia un poco el tamaño, es verdad que está muy clarita, es uno, ese amarillo que elegí fue muy clarito, vengo aquí y cojo un color un poco más oscuro, aquí también eh, cambio la saturación, modifico cosas, un poquito más saturado de color, etcétera, cuando hago clic fuera ya el color, esto cambia. Muy bien, la paleta ya la tengo hecha, ahora lo que tengo es que colocarle y darle movimiento, me vengo al código y eh, en el, en lo primero que voy a hacer es decirle al objeto que cuando empiece la partida se me coloque en el medio de abajo, se coloque aquí, porque durante el juego, cuando termina el juego, a lo mejor la paleta está por aquí o está por aquí, ¿no? tanto a la derecha a la izquierda, la paleta se va a mover solo derecha a izquierda, entonces le voy a decir a la paleta que se coloque en el centro y aquí abajo, pero no pegado al suelo, la voy a colocar a mano, como estoy haciendo yo, y ya aquí me chiva la posición, aquí me está diciendo que la X está en el 28 la voy a poner en 0 en la X, ¿por qué? porque el 0 es justo el centro del movimiento izquierda-derecha y en la Y me indica 174, soy un maniático, la voy a poner a 175 negativo esa posición está bien, está en el centro de la pantalla pero abajo en el centro me refiero izquierda-derecha pero abajo la quiero aquí, ¿Cómo consigo que siempre que empiece el juego de nuevo se ponga aquí? bueno me vengo a los eventos y le digo mira cuando comienza el juego tocando la bandera me voy a los movimientos y le digo go to, elijo esta opción go to y ya me viene la x 0 y menos 175 ¿por qué? porque lo está leyendo de me vale, entonces ya aunque el juego termine, le voy a hacer una cosa loca, que no va a pasar nunca, aunque la paleta termine aquí arriba, cuando yo le dé a la bandera se va a colocar, cuando empieza el juego se va a colocar en el centro de la pantalla para empezar la partida por la paletita central, bien, entonces ya tengo la paleta colocada, ahora voy a hacer los movimientos para que vaya a la derecha y a la izquierda, estos también son eventos, porque voy a hacerlo pulsando teclas. Pulsando la tecla flecha izquierda y la tecla flecha derecha. Necesito dos piezas de estas. Una para ir a la izquierda, otra para ir a la derecha. Como viene por defecto la tecla de espacio, abro el menú y digo no. Derecha o izquierda. Bueno, eh, esto es una bobería, pero visualmente, pues izquierda, derecha. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Cuando pulso... Cuando pulso la tecla flecha izquierda, quiero que me haga un movimiento. ¿Qué movimiento? Pues me tiene que cambiar en la X, porque la X era el movimiento izquierda-derecha, viene aquí. Tiene que cambiar la X, no la Y, la X. Entonces vengo y digo Change, me busco Change X, cambiar la X. Cambiar la X, 10. 10. No va a ser 10 en la velocidad de movimiento, va a ser 20. Entonces vengo y escribo 20, ya lo puedo hacer con el teclado y aquí también escribo 20, pero cuidado, no puede ser 20 y 20, esto es a la izquierda, por lo tanto es un movimiento menos 20. Entonces ahora cuando toco la bandera, todo correcto, voy a empezar a mover a la derecha y ahora muevo a la izquierda, estoy tocando el teclado flecha derecha, flecha izquierda, así se va moviendo la paleta dentro del juego. ¿Qué pasa? Que cuando termina el juego, supongamos que estoy por aquí, que el juego se va a parar, eso lo veremos luego, y cuando empiezo la partida nueva digo, oye, quiero que al tocar la bandera, clic, se me coloca en 0, menos 175. Repito, este valor menos 175 es porque esta paleta es de este ancho. Si tú has dibujado la paleta más gordita, a lo mejor no es el 175 sino algún valor que está cerquita pero no exactamente igual o sea que no no lo copie sino simplemente lleva llévala manualmente hasta el sitio donde tú crees que debe estar el cero sí que va a ser cero en todos los casos y el menos 170 menos 173 depende de lo gordita de lo alta que sea tu paleta tu rectángulo bueno esta es cómo se programa la paleta, ahora vamos a hacer la pelota en el siguiente video.